Bueno, vamos a hacer otro recuento de lo que está pasando allí en Bakhmut, porque las cosas en esta zona en Ucrania están cada vez, cada vez más difíciles para los integrantes y los combatientes de la SAFU, sumidos según los expertos a un desastre estratégico militar y sumado a la falta de suministros y municiones para hacerle frente al ejército ruso y esto se da en medio de los llamados que ha hecho el mismo fundador de las PCM Wagner Yevgeny Prigozhin sobre el cerco que se está cerrando a esta urbe y debido también al corte de las últimas vías de suministro para el ejército ucraniano que defiende este bastión. Ahora podemos ver Informes a través de medios eslavos como Avia.pro que hablan sobre la huida de los militares ucranianos que están atrapados en Bakhmut. Según el informe, se dice que son alrededor de 2000 militares que han recibido la orden de una retirada de esta zona, aunque se especula que solo son los altos mandos que han recibido la instrucción del retiro y hay muchas tropas que están a la espera de poder realizar este repliegue. Pero se ven en imágenes en las redes unidades y tropas retirándose en parcialmente del asentamiento rodeados por el ejército ruso al parecer, la decepción es total, la salida un poco desorganizada, pues tienen que enfrentar posibles arremetidas por parte de la artillería de la federación. En el área de Donetsk, como resultado de las continuas operaciones activas de las unidades del grupo sur de las fuerzas rusas, así como de los ataques aéreos y del fuego de artillería, las tropas ucranianas sufrieron hasta 490 bajas en y heridos. Además, fueron destruidos un tanque, tres vehículos de combate de infantería, cuatro camionetas, nueve automóviles, dos obuses MSTAB, tres obuses de 30, un cañón de 20 y un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense. Por el momento, según es, esto está diciéndolo, a punto Pro. Dice que las unidades de reconocimiento que utilizan vehículos aéreos no tripulados fueron las primeras en retirarse de Batmut. Estos últimos, según los datos preliminares, fueron reubicados en el territorio de chas desde donde continuará monitoreando la situación el hecho de que las fuerzas armadas de ucrania ya se estén retirando masivamente de Bakhmut indica que la situación para las fuerzas armadas de ucrania es extremadamente difícil sin embargo una cantidad de tropas ucranianas aún permanecen en el territorio de la ciudad aunque la tarea clave de estas últimas es cubrir a las unidades que ya se están retirando imágenes que le están dando la vuelta al mundo de una retirada por sus propios medios sin ayuda de infantería según canales militares allí en bangmut hay unidades de mercenarios de de Georgia, según conocimiento militar allí hay atrincherados en un edificio en Bakhmut donde dicen que irán hasta el final o por ejemplo de un comandante identificado como Madiar que se queja del retiro de Bakhmut cuando dejó en claro que ayer las fuerzas ucranianas perdían entre dos compañías diarias se estiman que son más de 5.000 combatientes ucranianos que enfrentarán el cerco de los rusos, se sabe que muchas unidades que han intentado salir del cerco han perdido la oportunidad porque han sido alcanzados por la artillería de la federación pues ya es poco, los vehículos blindados dados y las municiones o tanques de incluso allí ya no hay aviones para poder luchar contra el ejército siberiano por lo tanto es difícil el panorama que para quienes están luchando del lado de Ucrania pues el cerco es tal que el mismo director Wagner hace poco pidió al gobierno ucraniano que diera la orden de retirada de los voluntarios de los movilizados para que le respeten la vida a su pena del avance y sucumbir ante los intentos de tomar la captura total de la zona que está estimada en dos semanas por parte del ejército ruso y los grupos de asalto lo cierto es la verdad allí están las unidades ucranianas tratando de salir de esta zona que han sido catalogadas como el infierno ruso tratando de evacuarse por sus propios medios según un informe entregado por un mismo militar allí los combatientes no duraban 24 horas incluso al parecer solamente duraban 4 horas luchando con los rusos informes dan cuenta que las pérdidas son monumentales para los AFU están saliendo en retirada porque las cosas se pueden poner aún peor de lo que están con las tropas rusas que han apostado el todo por el todo por Bakhmut lo único es que aquellos militares que huyen por sus propios medios tendrán que lidiar con que el camino que escojan, allí puedan toparse con la artillería rusa o aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación y puedan caer a manos de municiones que puedan troncar el sueño de regresar sanos y salvos a casa es la información que estamos viendo a través de varios medios de la voz y se les estamos contando aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora <música> Pero de otro lado nos llama la atención esta noticia y tiene que ver con la península de Crimea, amigos, porque allí la federación ha dado la orden de excavar más de 200 kilómetros de trincheras presumimos debido a las advertencias que viene dando el presidente de Ucrania de arremeter y tomar militarmente a Crimea, es decir, se habla de un asalto anfibio a Crimea en las últimas horas según informes confidenciales. Altos mandos desde el norte estarían dando instrucciones a Zelensky sobre cómo puede realizar el asalto a crimea esto se puede detallar también en parte de todo lo que es el nuevo paquete de ayuda militar que está preparando el norte para Zelensky. en ese paquete número 33 de 400 millones de dólares vienen sistemas de largo alcance y además suministros para asaltos anfibios insumos para romper primera líneas y sistemas de defensa y según había punto pro al parecer la península pudiera ser el próximo objetivo lo ha dicho uno de los asesores presidenciales del presidente Zelensky, Dani recientemente ha dicho que van a tratar de ponerse a trabajar en el tema para los próximos meses de realizar una arremetida contra Crimea y llegar preparados para capturarla y ahora Rusia pues está previniendo un posible ataque, no sé si ustedes se acuerdan pero el mismo consejero de seguridad Dimitri Medvedev ya lo ha dicho, lo ha advertido hace poco que si desde Ucrania volvían a atacar la infraestructura civil o militar de Crimea ese va a ser el apocalipsis para el mundo y Putin pues ya está preparado para la respuesta ante una eventual o un eventual ataque por parte de Ucrania a la península de Crimea. Pyongyang en las últimas horas exige el cese de ejercicios militares de Corea del de sur. sur. Según información, Estados Unidos y Corea del Sur han estado agitando la situación en la península de Corea hasta un nivel extremadamente peligroso con una retórica amenazada. ...y una manifestación militar que apunta a Corea del Norte, denunció el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Song-gyong, en un comunicado publicado en la web de la agencia estatal KCNA. El alto funcionario llamó la atención sobre los ejercicios realizados por Washington y Saúl en el Mar Amarillo el 3 de marzo, en los que figuraron equipos como el bombardero estratégico B-1B y el avión tripulado de que no tripulado MQ-9 Reaper, previamente ambas naciones realizaron un ejercicio de disuasión extendida que simuló el uso de armas nucleares contra Corea del Norte e incluso emitieron un comunicado de prensa pidiendo el fin del régimen de Pyongyang, indicó Kim Song un Estados Unidos y Corea del Sur no han ocultado el hecho de que están llevando a cabo ejercicio de operaciones especiales destinados a que sorpresas contra las principales bases estratégicas en la República Popular Democrática de Corea. Ante esta situación y escalada irresponsable de detenciones en la región, que se está moviendo la situación en una dirección muy preocupante, el viceministro criticó a la ONU por guardar silencio sobre las obvias violaciones de soberanía y las beligerantes manifestaciones de fuerza que buscan acabar con un estado soberano. Este tipo de acciones que empeoran la situación regional son un claro indicio de las razones de la continuación del círculo vicioso de la península coreana manifestó. Kim jong llamó a la ONU y a la comunidad internacional a exigir enérgicamente el cese inmediato de las acciones provocadoras de los ejercicios militares liderados por el norte y sería el primer paso hacia el alivio sostenible de las tensiones en la región que la comunidad internacional desea tan desesperadamente. El comunicado se publicó hace pocas horas después de que Pyongyang responsabilizara a Washington del colapso del sistema global de control de... Gracias a la expansión militar de Washington, la península de Corea se está convirtiendo en el polvorín y el campo de entrenamiento militar más grande del mundo. El viernes, Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que realizarán ejercicios militares conjuntos a gran escala que durarán casi dos semanas. A partir del 13 de marzo indicó, dichas maniobras se centrarán en aspectos como el cambiante entorno de seguridad, la agresión de Corea del Norte y las lecciones aprendidas de guerra en los conflictos recientes. Notas de última hora.